Suerte con su de fortuna te cubrirá. Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 72-18 para hoy, miércoles 10 de mayo. Supervisan nuestro sorteo delegados de Al de, Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. En el departamento del Cauca apuesta Samán de la Suerte en Acertemos, su red y supergiros. Ganadores atentos, Samán de la Suerte, su número es. 6 8 verifiquemos ganadores Samán de la suerte su número es 2 8 6 delegado ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores felicitaciones si quieres ganar ganar de verdad juega Samán de la suerte. Feliz tarde.